en este video voy a compartirles algo que había descubierto acerca de las potencialidades del ya conocido chat GPT sí, el, la inteligencia artificial que es capaz de resolver muchas cosas y responder muchas preguntas eh, decidí aplicarlo para un par de problemas en uno acertó y en otro no este problema eh, fue el que no acertó y lo vamos a probar ahora mismo ¿okay? yo lo he resuelto y bueno la respuesta va a salir 13 tal como lo muestro acá Aquí, ¿lo ¿ves? Fue un simple diagrama de Ben, una simple ecuación, ¿no? el cardinal de, de la reunión de conjuntos y es, no, no, es, no es nada del otro mundo, un, eje, un problema relativamente sencillo de nivel preuniversitario, de teoría de conjuntos, que aparece a veces en razonamiento matemático. Bien, voy a lo que dije, vamos a copiar esto, pero siempre... Tengo que pasarlo primero a un blog de notas y ahí arreglarlo el formato debido a que es un párrafo que está recortado en las líneas y eso puede confundir a la inteligencia. Así que vamos acá. Bueno, ya antes lo había pasado esto, ya, ya lo había acomodado en un párrafo normal. Ya no con esas... A ver, lo voy a copiar acá. Ah, nuevo. Nuevo, nuevo. Nueva pestaña. Ahí está. ¿Lo ves? Eh, ya. Entonces vemos que no pasa nada y, o sea, parece que está tal cual, ¿no? Pero no, cuando lo extendemos, eso es lo que pasa. Ahí está, una persona toma café, y ves, acá se, digamos, se dio un salto de línea que no debe darse. Porque cambia la sintaxis, cambia, la, cambia el significado para la inteligencia artificial y sobre todo que puede dar respuestas erróneas a la hora de, de que la inteligencia intente analizarla y, resol y resolverla que ya antes ya lo he probado sí. he tenido que hacer varias correcciones así ya ya lo había preguntado y bueno lo voy a volver a hacer okay. entonces ahí está ya lo, ya lo puse ya es la misma pregunta que aparece acá en el PDF voy a quitarlo ahí está voy a quitarlo ahí y voy a, voy a comparar las dos ventanas sería bueno eliminar esas preguntas no eliminar todo lo que hice ¿no? a ver ahí está ahí está, ya las eliminé todas y las he puesto aquí Ajá, ahí está, una persona toma café acá está una persona toma café está tal cual como aparece ahí en el, en el original ok, le voy a dar enviar ya, se lo acabo de preguntar y está respondiéndome ¿no? para saber cuántas mañana cuántas mañanas toma café, toma leche necesitamos, bueno, hace el planteamiento, hace el análisis y en el último lo va resolviendo, lo va ejecutando efectúa eh, la, la ecuación y finalmente todas las mañanas sabemos que, bueno, ven que es el mismo inteligencia artificial, lo hace largo y finalmente toma una decisión, dice que café con leche 15 mañanas, ve, Ahí me salió 13 voy a verificar qué es lo que estaría pasando porque antes yo le había preguntado y me salió con una respuesta muy muy distinta como diciendo que es la respuesta de cero y no están las alternativas, voy a revisarlo ya lo revisé más cuidadosamente y ahora pues veo que el error se encuentra acá. Total, en la, total de mañanas en las que tomó algo es igual a mañanas de café, o sea, el total o el número de mañanas que tomó café más el número de mañanas que tomó leche menos el número de mañanas de solo café menos el número de mañanas de solo leche. Y supuestamente después de sumar todo eso, eso debería ser igual al total de mañanas que tomó algo. O sea, el número total de días que tomó desayuno. ¿no? A ver, ¿qué más dice acá? Dice, total de mañanas en las que tomó algo es igual... ya Aquí está ya reemplazando, ¿no? Dice, las mañanas que tomó café son 25. Ahí están. Las mañanas que tomó solo leche... No, leche, no, no dijo solo leche. Las mañanas que tomó leche son 18. 18 mañanas. Las mañanas de solo café serían... 25 menos x. ¿Por qué menos x? Porque x está representando aquellas mañanas en que tomó ambas cantidades, ambas, ambas bebidas, ¿no? Leche con café. Sí, por eso, si le quitamos la intersección de ambos, me, me va a quedar solo café. Si no me entienden, lo pueden entender con el gráfico. Aquí está. Incluso ya lo, ya, ya lo he copiado lo que ellos habían puesto, ¿no? Total de mañanas que tomó algo, ¿verdad? ahí está, total de mañanas que tomó algo, que es esto de acá, o sea, todo esto de aquí lo he copiado, ¿ya? lo he copiado aquí, sí, entonces vamos a verlo, a ver, son 23 mañanas que tomó café, según acá se ve, 25, 25 mañanas, sí, y eso ha sido, bueno, leído, la misma inteligencia lo leyó a partir del dato del problema, del, del enunciado del problema, 25 mañanas tomó café, y leche fue 18 Ahí está, lo pueden ver, 18 Ya está, 18 ¿Mm? Ya, aquí donde estoy colocando X Es la región que pertenece al número de mañanas que tomó café con leche No se sabe, porque le ponemos X Ok, entonces todo el círculo que contiene a las, al número de mañanas de café es 25, ¿verdad? Si, si el total es 25 entonces lo que queda aquí en esta área que estoy señalando con el cursor sería el total menos la parte. ¿no? El total que es 25 menos esta parte que es X. Okay. Ya está, 25 menos X. Sí. De manera similar, para esta circunferencia que contiene a todos los días que tomo leche, podríamos colocar 18 menos X porque esto es la parte únicamente de esta zona que estoy señalando con el cursor. Es leche, solamente leche solamente leche sería el todo que es 18 menos la parte que es la que corresponde a leche con café ya está entonces con este diagrama podemos entender lo que hizo en, en el siguiente párrafo el siguiente párrafo que le había puesto bueno la inteligencia había puesto así voy a copiarlo voy a copiar esto y lo pegamos acá un poco más abajo ahí y le ponemos más grande para que se note mejor ya, según él, según la inteligencia Debería salir así Igual, todo eso es igual um, A 25 más 18 Menos 25 menos x Menos 18 menos x mm, Veamos veamos El total de mañanas, ¿cuál es el total de mañanas? Sería el total de días que tiene El mes de abril, ok, sería 30 Ok, o sea, esto total de mañanas En las que tomó algo sería 30 okay. Ya está. Es igual, dice, es igual a mañanas que tomó café. Ok. Mañanas que tomó café sería 25. Sí, porque es todo el círculo de acá. Sí, todo. Mañanas que tomó café. Más las mañanas que tomó leche, que viene a ser todo el círculo de acá, que viene siendo 18. Ahí está. Más mañanas que tomó leche. Uh -huh. Menos. Menos que. Eh, los que tomó solamente café. Las mañanas que tomó únicamente café. Okay. menos las mañanas las mañanas que tomó únicamente café okay. voy a ponerle así porque no me alcanza ahí no me alcanza ahí el, el, el espacio ¿no? sí. y luego sigue menos las mañanas que únicamente tomó leche o sea 18 menos x 18 menos x entonces allí yo lo estoy desarrollando de acuerdo a los datos de acá del diagrama de Venn más lo que afirmó la inteligencia. Y vemos de que sí, coincide con, lo, con el siguiente párrafo, ¿no? con el siguiente paso del desarrollo. Sí, pero no estoy tan seguro de que eso se, se dé necesariamente. ¿Okay? Voy a escribirlo, pero voy a ponerle pausa para no alargarlo tanto. ¿Okay? Bien, pensaba escribirlo y después explicarlo, pero esta parte me parece importante escribirlo y explicarlo al mismo tiempo. Eh, he vuelto a escribir esto que, que no se notaba aquí, esta parte que estoy marcando con él, señalando con el puntero, lo, lo acabo de escribir acá ¿ya? Esto es lo que la IA considera que se debe razonar o analizar o establecer, ¿sí? La I establece que el número total de mañanas que tomó algo, que son los 30 días de abril Es igual a 25 más 18 menos 25 menos X menos 18 menos X Tal como aparece aquí en este párrafo Aquí está 25, 25, 18, 18, 25 menos X, 25 menos X menos afuera Y 18 menos X con el menos afuera, todo tal cual ¿okay? Pero ahora yo quiero poner a prueba lo que acaba de afirmar Ya, ya no vamos a suponer que se cumple esto, sino algo más genérico Vamos a suponer que se cumple esto de acá ¿Sí? ¿Qué es lo que he puesto ahí? Vamos a ponerlo con otro color incluso para que no se vaya a mezclar ¿OK? Voy a considerar dos conjuntos El conjunto A, que tiene A elementos ¿OK? Y luego el conjunto B, que contiene B elementos Acá en medio, X, como siempre Entonces en este lado tendríamos A-X menos O sea, eso es la parte que contiene A todo lo que es café, únicamente café, solamente café Y el área o región que es las mañanas que tomó únicamente leche Es A menos X, no, no, perdón, B menos X ¿Sí? es, es que en vez de, haya, de haber colocado 25 y en vez de haber colocado 18 He colocado A y B, ¿OK? aquí dice C igual 25, aquí puse le puse a minúscula en vez de ponerle 18 le puse b minúscula y el x sigue siendo x ¿sí? ok si entonces eh, ya lo hemos repartido de ese, de ese modo entonces podemos eh, poner a prueba lo que está diciendo la IA la IA dice de que es el total ¿okay? en total que sería cuánto cuánto sería el total acá aquí lo podemos ver sería la, la suma de todos ellos verdad en el total okay, sería a menos x más x más b menos x o sea, sumar cada uno de los de las regiones ¿sí? Esta región dice A menos X Aquí está Esta región dice X, aquí está Y esta región dice B menos X, aquí está Ese sería el total okay. Y según la IA va a tener la siguiente forma o la siguiente equivalencia ¿ya? Sería las... Um, Sí, el total, el total del primer conjunto, que sería café, o sea, 25, que en este caso viene siendo A. Debe ser igual a A, ¿ok? Más B, más porque es la de café, la de leche, ¿no? La primera es café y la segunda es leche, o sea, que aquí en este caso sería el segundo conjunto, B. Y luego sigue esto, y eh, lo que estaba estableciendo es colocar lo que la IA había la inteligencia artificial había establecido dijo mañana de café, mañana de leche corresponde a este conjunto que tiene A elementos y el otro conjunto que tiene B elementos A más B simplemente, en vez de colocar 25 más 18, ok, muy bien y en el otro lado, bueno, mejor dicho lo que sigue después del renglón dice mañana de solo café y mañana de solo leche bueno, o sea, se refiere a este y esto de acá, esos dos términos A menos X, B menos X vamos a colocarle acá Y, oh sorpresa, encontramos una, un bug del sistema. Se le puede llamar, no sé. Pero no es lo mismo. O sea, ahora yo me pregunto, es ¿realmente esto debe ser necesariamente igual a lo que está en el otro lado? Eh, y esto me hace recordar a lo que otros ya también habían condenado acerca de, de la... Criticado acerca de la IA que a veces la, la idea escribe incoherencias pero bueno, eso sería todavía adelantarme vamos a, a demostrar que eso es, es, es correcto o sea que lo que está en color amarillo debe ser igual a lo que está en turquesa vamos a, estar, a, a simplificarlo para ver si realmente es así o sea, en el lado de la, del lado izquierdo, lo que está en color amarillo vamos a ver, vamos a simplificarlo quedaría, bueno, se simplifican los signos signo contrario ¿no? menos x con más x se cancelan quedaría a más b menos x y eso sí es correcto Eso sería el total de elementos de la reunión sí, o sea eh, A más B menos X O sea, la reunión de Sí, el número de elementos de la reunión Que es una fórmula que yo recuerdo uh -huh. Ya, ahora vamos a hacer lo que está en el lado derecho Que estaba de color turquesa Pero con color verde Vamos a ver, sí, con verde Ahí está eh, Se puede cancelar algo por aquí A ver, veamos El A más A, bueno, so, sería 2A uh -huh. Y el B más B sería 2B Sí, porque de hecho podemos asociar a con este a de aquí No importa que esté entre paréntesis porque acá hay un signo más Acá este b se puede asociar con este b de acá También no importa que esté entre paréntesis porque hay un más Entonces tendríamos 2b Y el menos x habría menos 2x menos Entonces yo digo, ¿es realmente esto igual a esto? Pues a todas luces no, no lo es Porque acá dice a y acá dice 2a Aquí dice b y aquí dice 2b acá dice menos x y acá dice menos x entonces está totalmente falso de hecho, incluso lo puedo factorizar porque tiene factor común 2 y así tendríamos lo siguiente y vamos a poner esto más abajo para que no estorben allí ok, entonces pues podemos cancelar ¿no? porque esto puede bajar a dividir si es que no es 0 ¿no? y quedaría 1 1 igual a 2 o mejor dicho uno por uno acá, uno por uno y acá también uno ¿no? pero igual pues no, este es lo que queda pues, después de haberlo cancelado porque uno baja a dividir o simplemente dividirlo entre toda esta expresión bueno es lo mismo ya la mayoría de los que manejan ecuaciones de primer grado se puede entender, lo pueden entender es totalmente falso la IA inventó eso lo rellenó simplemente Vaya, vaya. una vez más vemos que la IA todavía está en pañales no estoy diciendo de que la IA es un desastre hay cosas en que acierta o cosas que no está en constante crecimiento y en entrenamiento, los mismos usuarios la van entrenando y esto establezco un paralelo entre la IA y la wikipedia la wikipedia la criticaban por todos los por donde la de todos los académicos la criticaban mucho mucho demasiado pero sigue ahí, ya han pasado cuántos años y sigue ahí la wikipedia como una fuente alternativa a la búsqueda de información ¿sí? a la búsqueda de información y la ¿sí? fuente fidedigna lo más fidedigna posible ¿no? se ha mejorado, se ha ido mejorando con el tiempo, creo que sí porque ya no la crítica ya no veo que la critican andando creo que estamos en, esos, en esas épocas en el que criticaban mucho a wikipedia con, pero en este caso con, la, con el chat gpt Vaya, vaya, vaya. Y yo ya estaba pensando en que podía resolverme, o al menos para constatar la respuesta, ¿no? Pues ahí necesitamos un software más especializado, que, que pueda resolver matemáticas. Yo lo resolví, sale 13. Sí, eso es fácil, ¿no? Acá, número de elementos de la reunión, Que café más leche, ¿no? c u l, el u es reunión la c café y el de leche número de elementos de la reunión es número de elementos de café más número de elementos de leche menos la intersección de ambos que sería x de acá sí. o también sumas ¿no? 25 menos x más x, se cancela la x 25, ahí está y más esta parte que es 18 menos x igual a 30 porque era el número total de días Hasta 25 menos 12, porque es menos 12? porque ese 30 le restó al 18 quedó así, el menos x pasó al otro lado con signo cambiado y ya está uh -huh. Y esta sería la respuesta correcta Aquí me, me sorprendió la IA Que después de hacer este análisis O razonamiento incorrecto Llegó a establecerme que la respuesta era 15 Aquí está, a ver, veamos uh -huh. Bueno, como ya dije Bueno, como acabo de mostrar Se equivocaron en esta parte No puedes establecer eso porque es un Totalmente, o sea, anti-intuitivo anti incluso ¿no? Siempre vamos a decir que el todo es la suma de las partes, pero acá no tiene ningún sentido que el total sea igual a la suma de todas estas partes. Lo complicó demasiado encima y no llegó a la respuesta porque, según la IA, dice que es 15. Ya lo habían visto, yo lo ingresé en vivo y en directo y me salió esto de repente de aquí mañana pasado o en unas horas ingreso al mismo problema y de repente me va a sacar otro desarrollo, esto está en evolución constante a cada hora, a cada día, es muy posible que esté ya cambiando su manera de abordar un problema y espero que sea así, espero que esté esta herramienta que es muy muy potente cada vez se perfeccione lo más rápido posible para llegar a un punto en el que nos ayude bastante a los profesionales Sí en la primera parte cuando ingresé a, a usarlo me sacan ahí unos eh, unas advertencias, ¿no? unos textos de advertencia diciendo de que principalmente que esto no puede usarse como un consejero ¿no? o sea no lo puedes tomar 100% verdadero en cuanto a las respuestas que te arroje por eso que es mejor ser un profesional en el campo ¿no? Y entonces que esta IA te ayude, pero en tu campo, no meterte a otros campos del conocimiento. Digamos, yo soy matemático, jamás me metería a que me dé consejos de leyes, ¿no? Porque no soy abogado, sí, y así, como ejemplo. ¿no? Tampoco no le voy a pedir consejos acerca de mi salud porque no soy médico, ¿no? porque podría estarme dando cosas que eh, serían sí, un relleno, o un hablar por hablar, y eso, ¿no? Sí, siempre es bueno revisarlo pero desde tu área del conocimiento, desde tu campo de conocimiento. Y nada más, eso era lo que yo quería explicar en este video, que la verdad es la primera vez, sí, es la primera vez que utilizo ChatGPT, primera vez, después de cuántos meses que ya se había hablado por las redes, pero yo como matemático quería experimentar justamente en este campo. Ya ahora sí, me voy, hasta luego, cualquier cosa pues me lo dicen en comentarios, nada más y si le dan un buen like y se suscriben estaré muy agradecido, me voy hasta luego, chao